Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos con la lección número 102 Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz Tú no quieres sufrir Tal vez creas que el sufrimiento te puede aportar algo y puede que en cierta medida todavía creas que te aporta algo que deseas Esta creencia no obstante ha quedado sin duda quebrantada ahora, por lo menos lo suficiente como para permitirte ponerla en duda y empezar a sospechar que en realidad no tiene sentido. Aún no ha desaparecido, mas ya no tiene las raíces que en un tiempo la sujetaban con firmeza a los ocultos y tenebrosos recovecos de tu mente. Hoy... Trataremos de disminuir aún más su debilitado agarre y de darnos cuenta de que el dolor no tiene objeto, ni causa, ni poder alguno con que lograr nada. No puede aportarte nada en absoluto. No te ofrece nada y no existe. Y todo lo que crees que te ofrece es tan inexistente como él. Has sido esclavo de algo que no es nada. Sé libre hoy de unirte a la feliz voluntad de Dios. Durante varios días continuaremos dedicando nuestras sesiones de práctica a llevar a cabo ejercicios que han sido diseñados para ayudarte a encontrar la felicidad que la voluntad de Dios ubicó en ti. Ahí se encuentra tu hogar y tu seguridad. Ahí se encuentra tu paz y ahí no hay miedo. Ahí se encuentra la salvación. Ahí, por fin, encuentras descanso. Da comienzo hoy a tus sesiones de práctica con estas declaraciones de que aceptas lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Di, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y acepto ahora la felicidad como mi función. Busca entonces esa función en lo más recóndito de tu mente, pues está ahí, esperando tan solo tu decisión. No puedes dejar de encontrarla una vez que te des cuenta de que esa es tu decisión y de que compartes con Dios su voluntad. Sé feliz pues tu única función aquí es la felicidad. No tienes por qué ser menos amoroso con el Hijo de Dios que aquel cuyo amor lo creó, tan amoroso como él mismo. Además de estos descansos de cinco minutos cada hora, haz frecuentes pausas hoy para decirte a ti mismo que ahora has aceptado la felicidad como tu única función aquí. Y ten por seguro que al hacer esto, te estarás uniendo a la voluntad de Dios. Y David nos dice, Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Hoy traspasaré la nube de culpa que me ha envuelto, que me ha apartado de la expiación. Hoy no tengo miedo de mirar adentro, y ver la inocencia, la impecabilidad, la falta de culpa de mi mente. Hoy voy más allá de todas las creencias en el futuro y en el pasado. Hoy no permitiré que la culpa vincule el futuro con el pasado. Los dejo ir. El pasado se ha ido. El futuro solo es imaginado. Ya no invocaré estas defensas ante el instante santo. Me abro en cambio a la brillante luz de pura inocencia que el Espíritu Santo me ofrece. Como dice Jesús, el mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que tú depositaste tu fe. He percibido lo que he creído. Cuando le he pedido algo al mundo, el mundo me ha pedido algo a mí. Hoy dejo ir esto. Aceptaré a mis hermanos y hermanas exactamente como son. Aceptando la expiación para mí mismo. La culpa una vez me cegó. Pero la expiación me libera para poder tener la visión de Cristo. Hoy no voy a tener miedo del amor. No puedo ser herido por nada más que por mis pensamientos, y dejo que estos pensamientos de culpa se vayan para siempre. Hoy estoy abierto. Voy a ver al Cristo en mi hermano, en mi hermana y en mí mismo. Hoy practico extender amor y perdón, y percibir lo que he encontrado dentro de mí, la divina inocencia. Hoy es el día del final del sufrimiento, del fin del dolor. No hay más lugares secretos escondidos en la mente. Libero al mundo de lo que pensé que era, mientras dejo ir la creencia que lo fabricó. Hoy dejo ir al ego y me abro a la felicidad la cual es la voluntad de Dios para mí. Hoy compartiré esta felicidad, compartiré lo que es la voluntad de Dios para mí. Hoy es un día para ser feliz, porque mi única función aquí es la felicidad. Un día para experimentar al Hijo de Dios, tal como Dios lo creó, para experimentar el Espíritu. Con la lección del día, hoy practico. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Amén.